Vale hola muy buenas chicos y chicas de youtube todos viendo un nuevo vídeo para el canal de Jackie En este vídeo pues estaré, como verán en el título será cosa de configuración de servidor En este vídeo pues mostraré cómo funcionan los HD Los HD es la cosita que podemos ver en, eh, no, en... Eh, los HD son las ah, la... uh, también, también, también, también, pero... Okay. la cosa el comando principal es hd aquí como podemos ver no voy a agrandar el chat pero a ver lleva opciones y control de control comandos. control control son chat, el comando. si, si, si. Si solo comandos. de va de salir de chat de control creo, sí de el chat de No de tecla de Esperadme, esperadme. A ver si ¿sí gramo. Sí, sí, sí. Vale, eh... Vale, ahí aparece, o sea, ¿no? la cosa del servicio. ¿no? también tiene que ver con la altura porque si lo pones muy bajito entonces se va a enterrar en el piso si quieres añadir o entonces sea, para crear un hd ponemos hd create y nombre del hd no sé agüita con navidad vale si lo dejamos así está bien si quieren añadir de una vez el texto que va a ir de primero pues ahí tenemos los hd tienen varias cosas que es por lo menos 17 u que es para que las letras cambien de color o sea raibon Creo que era... HD, ¿sí? no, no. Creo que era... Ah, sí, pero aquí me sirve... ¡Ah! No me sirve esta pena Ah... pero aquí está un ese... Bueno... Trae una cosita con el paréntesis este que parece una llave, pero no es el paréntesis, sino el paréntesis el cuadrado es... no el paraguas tampoco la posición de la ley de si lo de queremos añadir de la ley ponemos la ley de la nombre del hd y ponemos no ley sé, lo que queramos añadir la ley de la ley de la ley de la ley es que no le la nada Es el color, la rayita del medio, la letra C en cursiva y la rayita de abajo, la rayita de abajo es el bichito de, para escribir en colores, la N es para la línea de abajo, la O es Y... <laughs> Bueno, así funciona los HD vale, súper sencillo, no tiene nada de... Eh, es igual que escribir en colores, HD viene... Eh, por menos HD listo, o sea, tenemos... Ah, no vale, ya demasiado pues, es. bueno, para buscar un HD que por lo menos lo haya creado otra persona y no te sabe ese nombre... Pues... Primero ves en qué mundo estás luego te vas o sea, a buscar aquí en qué mundo está porque aquí dice la cantidad de líneas el mundo y la ubicación entonces pues abrir f3 te y ves la, la xz lo que pasa es que ver la x y Z, es muy complicado entonces mejor ves el mundo sabes en qué mundo está entonces ya sabes que cuál puede ser entonces ves la cantidad de líneas tiene tiene tres líneas pues lo buscas como se llame y ahí Bueno nada chicos, espero que les haya gustado la verdad insertar línea, insertar línea es por si crearon el hd le añadir una línea pero debajo de una, quieren que otra cosa pero no pueden borrar, nomás hacen hd insert línea eh, agüita y ponen o sea, la línea 2 wow. entonces sale, es debajo de la línea 2 es debajo de la línea 1 y va a salir así eh, si queréis eliminar hd del del no creo que ha de, de no del no. HD remove el INE eh, contamos las líneas que son las líneas que queremos eliminar por decir la OA 1 2 3 4 la OA 4 entonces, entonces se elimina pues, automáticamente la letra que aparece ahí y dale chicos eso es todo el tutorial